En un mundo donde se aprende antes a navegar por internet que a utilizar un lápiz, es imprescindible conocer realmente el entramado digital que enmaraña nuestras vidas. En este curso, al que hemos titulado la privacidad en las redes sociales, os mostraremos cómo conocer vuestros derechos dentro de las redes, descubrir el verdadero potencial de una red social y a concienciaros acerca del peligro real que conlleva un uso individuo de estas herramientas. Porque creedme, es muy real. Hola, mi nombre es Alfredo Matilla y junto a mi equipo de trabajo os introduciremos en el estudio de la privacidad en las redes sociales. Este curso va dirigido a estudiantes universitarios del ámbito educativo, así como también a profesionales que están relacionados con el mismo. El único requisito, interés e iniciativa en las nuevas tecnologías y redes sociales. Mucha suerte con el curso y ánimo. Mi nombre es Nazaret y en la primera unidad vamos a hablar de los diferentes tipos de redes sociales que son horizontal, vertical, Nómadas, sedentarias, sociales de contenido y sociales humanas. Hola, soy Alberto y en esta segunda unidad os hablaremos de los riesgos que conlleva el uso de las redes sociales y de cómo éstas afectan a la privacidad. Estamos acostumbrados a utilizar Internet para dejar nuestros datos, nuestra información, pero no sabemos quién la utiliza realmente. Toda huella que dejamos en Internet es recogida por los servidores y puede ser utilizada por alguien ajeno a nosotros. Un ejemplo de ello es Facebook se creó como una red de estudiantes para intercomunicarse entre ellos y sin embargo ahora llega el acceso a más de 1500 millones de personas. ¿Todas esas, ¿Todas esas personas que están en Facebook conocen realmente las políticas de privacidad que tienen? Estas políticas no nos protegen realmente, ya que el resto de usuarios de la red social pueden sacar información sobre nosotros. Pueden saber dónde vivimos, pueden saber cuáles son nuestros amigos, nuestros familiares, pueden saber dónde trabajamos, dónde estudiamos o dónde estamos en cada momento. Es importante conocer en qué medida queremos compartir nuestra información para así evitar que, todo, que otras personas puedan recogerla y usarla en nuestra contra. Hay que ser conscientes de que toda información deja un registro y ese no puede ser olvidado, la red lo mantiene para siempre. Dentro de las medidas personales, una de las más útiles y de las menos habituales es la de no conectarse a redes wi abiertas o que no conocemos. Esto es debido a que metemos datos personales o contraseñas que no sabemos a quién llega. En conclusión, en Internet, la medida más eficaz es el sentido común. Imaginemos un viaje de negocios. Estamos en un país extranjero y necesitamos usar internet. Abrimos nuestro móvil y vemos red Wi-Fi gratis, vaya. Nos conectamos. Lo que no sabemos es que cada vez que nos conectamos los miles de millones de paquetes de datos que enviamos y recibimos desde y a la red son vulnerables de ser interceptados, leídos y modificados. Así que... Si es gratis es que tú no eres el cliente, eres el producto.